Nos vamos a la comunicación telefónica porque de hecho ya está esta oportunidad sí. de poder cambiar... El auto. Y es una muy buena oportunidad, Diego. Si no hay nada mejor que arrancar el año sí. cambiando el auto. No, a mitad o a casi, no. No, ya empezás todo derechito. Ahora, se Todo derechito. Ya está con nosotros Diego Toledo Puente de Finance Group para poder acercarnos más información, para Bien. poder llegar, acceder y concretar ese sueño. Diego, bienvenido. Buen día, ¿cómo va? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ansiosos ahí días. para tener... La información, la data precisa, a ver qué necesitamos, si son muchas. Para, camb este, digo, para cambiar, para primer auto. Eh, sí, para, perfecto, chicos. Sí. Para sí, tener ese como, ahorro. Totalmente, totalmente. Como ustedes decían, bueno, nada, nada mejor que arrancar el año de buena manera. Y para todos los que están pensando en acceder del otro lado ahí, que están escuchando la radio, que están escuchando el programa... Eh, que están pensando en acceder a un vehículo, cuatro, a sus cuatro ruedas, que están pensando que tienen una moto y quieren cambiar a un usado, en acceder a un cero kilómetro, lo pueden hacer de la mano de fin through, ¿sí? este Es un sistema que trabajamos totalmente fácil, accesible para todos los bolsillos, trabajamos sin sorteos, sin licitaciones, donde el cliente puede elegir la marca, el modelo... Eh, y también el cliente puede pactar su cuota fija. Esos pagos son fijos y mensuales, que está bueno porque por ahí eh, se amolda, cada uno puede elegir una cuota que se amolda al presupuesto familiar, Exacto. a la economía mensual de cada familia, de cada grupo familiar, ¿no? Tal cual, porque uno dice, bueno, yo sé que voy a gastar esta cantidad de dinero por mes para el auto, entonces esa siempre va a ser fijo. Exactamente. Eh, y también, bueno, para los que dicen, bueno, mira yo tengo una moto, que si esa es la pregunta, yo tengo una moto, ¿me la tomás? Sí, tomamos moto como parte de pago también. ¿sí? Eh, y también tomamos vehículos usados como parte de pago para los que quieren adelantar un modelito, para los que no quieren quedarse ahí, digamos, con el tiempo con el auto, lo tomamos como parte de pago también al vehículo. Y la financiación también es en cuotas fijas y en pesos, que es algo muy bueno también hoy en día. Sí, es, el secreto. es el secreto y lo que uno necesita mm. justamente para acomodarse y ya poder destinar cierta... Bueno, como decía Carlitos recién, ya sé que es esto vale. y que eso no se va a modificar. Ahora bien, yo ya, ya sé el modelo... ¿Ya sabes vos el modelo? Ya, ya lo tengo ahí. que Si no, a mí me, ayuda, me tiene que ayudar el, el vendedor porque yo no sé nada. Pero claro, en, en esos casos, si yo sí. quiero ir, viste que hay gente que realmente no entiende. Yo tengo una familia, claro. somos, somos cuatro. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué me llevo? Y, hasta, y y puedo gastar hasta esto, ¿no? Claro. O sea, uno va poniendo mm. como esos límites, conociendo su economía. Mm. Lo ideal es, antes que nada, hacer una buena planificación. Llegarse por la agencia, por Casa Central, que vamos a pasar la dirección, Catamarca 50, ahí van a estar todos los chicos, los asesores, para asesorarlos, como como ustedes decían, mira ¿qué me llevo? ¿Qué puedo planificar? En base a esto, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué me recomendás Sí, esa es nuestra tarea, amoldarnos al presupuesto del cliente y a la necesidad que tiene el cliente, ¿no? Este, Entonces, este, ahí van a estar los chicos para asesorarlo. La dirección es Catamarca, 50, nuestra casa central, en la Guerra 143, y en el sur de la provincia, para todos los que están escuchando la radio, en Concepción, en calle Padre Juan gorena 1241, nuestra nueva sucursal, ¿sí? A los que estén interesados en esta propuesta, yo les voy a dejar un numerito de teléfono para que vayan anotando, vayan tomando nota, en el cual pueden dejar un mensaje de texto, una llamada perdida, un WhatsApp, y nosotros nos vamos a estar comunicando a la brevedad para hacerle una, alguna consulta que quieran hacer, nos pueden hacer consultas sin compromiso alguno y asesorarlo para el próximo vehículo que quieran retirar. ¿sí? El numerito de teléfono es 381-3024-158. Lo repito de nuevo. Por favor. 3813-024-158, el mismo número que manejamos siempre. este Así que, bueno, ahí pueden dejar un mensaje de texto, una llamada, nos comentan qué es lo que están necesitando. Y bueno, podían, podríamos coordinar una entrevista, digamos, en la agencia que se puedan llegar, que puedan conocer la agencia, que sepan con quién están tratando, que sepan la calidad del vehículo con la que trabajamos, sin compromiso alguno, y de ahí que puedan tomar una buena decisión. Bien, está bueno esto de, de tomar buenas decisiones eh, con respecto a si, eh, si tienes una familia, o en el caso de Nau, que es soltera y quiere tener un auto que la lleve a, a todos lados. Que la lleve y la traiga ah, y que bueno. la traslade tranquilamente. Sí. Y, ¿Y que gaste poco renegando. combustible. Claro, que se quede... Ella. ¿Qué motor? ¿Qué ¿Chico crees? Un motor chico. Sí, 1.3, como el de ahora, estaría hay bien. 1.4. 1.0 te recomiendo, Nao, que pueda andar bien, digamos. Tranquilamente. Motor chico y que es económico, digamos, a la hora, hora ese combustible, que sí. hoy en día la nave está un poco más caro. Exacto. Sí, es cierto. Bueno, el 1.0 eh, también te rinde. ¿Qué hay eh, en ese 1.0? ¿Qué, qué, ¿Qué auto hay? Sí, tenemos eh, eh, Volkswagen App. Sí. Encanto, el, el, el el un Renault Queen, sí, también uno potero, motor chico. <ríe> <ríe> eh, el No ha llegado el tuingo nuevo acá, digamos, claro. pero bueno. Este, tenemos lo que es, digamos, 1.0 Fiat Mobi y ¿sí? otro segmento. O sea, trabajamos con todas las marcas y modelos. Bien. Que El cliente le guste, ¿sí? poder elegir las marcas, el modelo que, te, que le guste, como, como te decía anteriormente, este, y planificar también cuándo retirarlo. Excelente, bueno. porque ahí también es el, el tiempo, después uno tiene que tener el, el, la parte administrativa en cuenta, uh -huh. ¿no? Exactamente, sí, los papeles todo sale transferido a nombre del cliente, este todo bien transparente para que el cliente se vaya conforme. Bien, digo, repetimos el número para aquellos que nos están escuchando y que quieran empezar a hacer realidad sus sueños, que quieran em em empezar a decir, bueno, yo... Eh, por ahí quiero cambiar de trabajo y me quiero dedicar a trabajar con el auto también. también. Estoy cansado de trabajar en una oficina, quiero irme al auto. ¿Cuál es el número? 3813-024-158. Bien, repetimos. 3813-024-158. Ahí pueden dejar un mensajito de texto, llamada perdida, este, un mensajito de WhatsApp y nos vamos a estar comunicando nosotros a la brevedad. Esto de lo que dije yo que parece una locura, de, de dejar un trabajo específico para empezar a trabajar con el auto, porque me gusta más andar en auto que otra cosa, conozco historias de gente que lo ha hecho, uh -huh. y que los ha ido a ver sí. a ustedes para, para arrancar con un auto para trabajar. ¿eh? Totalmente, hay mucha gente que ahora se me está preguntando para eh, trabajar de Uber. Uh -huh. me Dice, mirá, quiero trabajar de Uber, necesito tal unidad. Y bueno, y ahí nosotros lo aconsejamos, porque por ahí, bueno, mirá, tenemos un tal vehículo que tiene un baúl con determinada capacidad que te va a alcanzar, por ejemplo, para trasladar, en caso de que tengas un cliente con una silla de rueda valijas, trasladarlo al aeropuerto, llevarlo tranquilamente y que el cliente también se sienta a gusto con el confort del vehículo, ¿no? Excelente. Y tenemos muchas esa gente que nos están consultando constantemente, así que sí, trabajamos con taxi, promo taxi, promo Uber también tenemos. Muy bien, bien, bien. bien. Perfecto. Diego, la verdad que hemos anotado todo, uh -huh. no va a faltar oportunidad bueno. para volver a establecer el contacto porque siempre llega alguna que otra consulta. Siempre preguntan. ¿no? Pues Ahí vamos a ponerla de, de manifiesto seguramente cuando vo, volvamos a establecer ahí el, el contacto. Te agradecemos, te va, deseamos va, va. una buena jornada. ¿Y hoy se entrega algún auto? Sí, hoy tenemos una, tres entregas que tenemos en el día de hoy. Así que una se va para Alderete, la otra se va para el Chañal y la otra para Burrullaco. Así que bueno, la verdad que vamos a tener un día bastante movido y muy contento de estar parte de nosotros y de todo qué el equipo. Qué lindo. Qué, lindo. qué, qué, qué buenísimo. Buenísimo, digo, Te mandamos un abrazo gigante para vos y para todos los compañeros de Finas Group. Chicos, buenas jornadas y muchísimas gracias por, el, por la comunicación.